La mañana he decidido derrotar al capital La y hablamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero seguramente celebrar no sea el verbo adecuado. No celebramos seguir con la misma lucha dos mil años después. Celebramos seguir juntas y unidas. Pero no olvidamos que nos faltan las asesinas. En pleno siglo XXI hay poco que celebrar y mucho que vivir. Mujeres de todos los tiempos han peleado porque se reconozcan nuestros derechos. Conocemos a pocas porque sus logros han sido invisibilizados por el sistema patriarcal que nos quiere esclavas, precarias y sumisas, sometidas a través de la violencia económica. Porque hay que denunciar que las asalariadas cobramos menos, pero asalariadas no somos todas. No podemos olvidar a las obreras del hogar, condenadas en su mayoría a trabajar sin horario, sin salario y sin reconocimiento. Las mujeres sostenemos el mundo, Trabajando, apoyando, cuidando, pero somos mucho más y tenemos derecho a ser mucho más. Este día conmemora mejor que ningún otro el Día de la Mujer, porque mujer y lucha son sinónimos. Lucha por la vida, por la familia, por los derechos, en las fábricas y en las casas. Esta sociedad no tendría dinero suficiente para pagar nuestro trabajo y encima se niega a darnos el reconocimiento que nos merecemos. Se niega a reconocer los derechos que todos los seres humanos deben tener en todos los pueblos del planeta. Nos someten con violencia patriarcal, sexual, económica, física, psicológica, institucional y social, porque sin miedo somos más fuertes y lo saben. Cogimos el testigo de esas mujeres que fueron, a las que el mundo no prestó atención, pero a nosotras sí, porque ellas fueron somos y pasaremos el testigo a las mujeres que vendrán, porque como nosotras somos, serán. Viva la lucha de las mujeres.